enfrente de nuestro hotel está este lugar que se llama language donde me cambiaron el nombre y me pusieron paulino a un paulicio os encontramos o estabelecimento o nome. Era um ano eles o com nome um eu sou pauleche como estamos? language language não como se chama language language language assim. language language como sandwich, ah language. aí na bolsa para que se ponga logo que se vea para que me perguntes Hacen sándwiches y <coughs> ensaladas. Y hoy venimos a desayunar aquí. Porque fracasamos en nuestro hotel. Sí, en nuestro hotel había demasiada gente. Demasiada... Tenemos nosotros esto: Free Breakfast Coupon. Pero la realidad es que fracasamos. ¿Y por qué fracasamos? Porque había una cola interminable. Aquí lo van a ver en el video ahora. Y esa es la fila. Para el desayuno incluido desayuno gratis. Da la vuelta hasta allá atrás. Café, jugo y pan. Por eso fracasamos. Entonces, enfrente de nuestro hotel está este lugar que se llama Language. Donde me cambiaron el nombre. me pusieron a un a un paulicio. Este, y ordenamos acá frutita. Ordenamos un cafecito. Y yo ordené un vegano entonces hay no, el, yogur, perdón, el yogur, pero hay de todo, hay sándwiches, hay de todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo ese tipo de cosas, están en promedio 10 dólares los sándwiches, más o menos, nosotros este costó... Por una diez. fruta, un yogur, un café y un, un sándwich, 10 dólares, eso nos gastamos, ¿Cómo ven? Aquí está, miren, para que vayan viendo los precios, porque siempre nos preguntan precios, y pues de entrada, de entrada, de entrada, es este nuestro segundo día en Nueva en, en York. Nuestro primer desayuno, de hecho. Y eh, vamos a empezar a buscarle, porque sí estamos viendo que están... La comida en los restaurantes está cara. Ayer también comimos unas hamburguesas. Estaba muy ricas sí, pero sí estaba, sí estaba cara. Bueno, creemos que estaba un poquito más caro. entonces Creo que los precios en Nueva York, sí, la, lo que, la fama que tiene que es... Pues creo que es la ciudad más cara de Estados Unidos. Parece ser que sí lo estamos, ah, es que sí. Sí lo estamos viviendo. Entonces, miren, aquí está el ticket: Landwich. Ahí está la dirección, por si alguien le interesa. Y aquí está Paulisium, que soy yo. Entonces, este. Aquí está el primero: el honey Smith Fruit, la fruta, 3 dólares. Después, el de, de. No, perdón, el, de, el primero es este, el yogur, porque trae un poquito de fruta. No, no te fruta, es como mermelada Como mermelada, Pero qué dice Después viene la fruta, $3.50 Mi bagel, que ahorita lo vamos a abrir Y el cafecito $1.80 Entonces, ¿Es ese es Por barato que te encuentres algo, vale $2 dólares Las $2 dólares son $40 pesos Nos decía ¿Qué, Maris? Retomando Y este es mi bagel y bagel con mantequilla, muy sencillito. Pues se me antojó, está calentito. Mi cafecito. Ah, es de China es de aún. Mmm. Está rico, eh. Está rico. Bueno. Uh -huh. Ah, les decía que por barato aquí que te encuentres algo de 3 dólares ya son 60 pesos. ¿No? Pues 2 dólares. son vale. Es que como, a, a como nos pusieron el dólar nuestros queridos gobernantes. este Sí, sí, sí nos pega. Como dice Maris, uno, dos dólares, tres dólares. Uh -huh. Ya, ya sí nos dan la torre para cómo está el tipo de cambio. Que cuando, cuando está 19, 19, 20 pesos por ahí en el dólar. Entonces, sí, sí, sí, sí, sí nos pegó eso. Pero bueno, seguimos reportando. Y esto fue en nuestro video de Language en Nueva York. Adiós.